ahorita es su es un rincón escondido un rincón mágico jamás conocido sí, pero ese no, ese no te pone borracho verdad sí, depende y un burrito como tú como tú Eso es super, no, ya, ya me me y ahora el proceso de cómo se lleva a cabo esto de la presa Está habiendo un desarrollo fenológico de ella y agregar un poquito que los licuados que se hacen aquí son de fresas recién cortada ¿Qué tal mi gente hermosa y guapísima del mundo de internet de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de esta semana. Hoy nos encontramos aquí en el departamento de Chalatenango, bicho. Y es que me traje ahora la chamarra porque dijeron que vamos a ir a un lugar muy brillante. Así que comencemos con este hermoso video, sin más que decir. Miren, la verdad que está súper genial, súper chido porque todo ahorita es para su vida, su vida y su en su hay hermosos paisajes, preciosos que ya van a ver ustedes con el tronco y me encuentro con un querido amigo mío que pues este nos comenta ahí cómo está procediendo. La verdad es que aquí es bien bastante bonito, es puro y... aire. Sí, es puro sí, aire, que sí. Ahora, respirar aquí no, si se siente el cambio del aire. La, no, es que ahorita, fíjense es que, que voy viendo aquí la ventana, cuando la platicamos con nuestro brother aquí, y hay unos paisajes mi hermano, que te cuento que para que, o sea, tienen que verlos ustedes con sus propios ojos. muchas personas que deciden viajar a veces a otros países, cuando en realidad aquí en Isabel, pues también hay buenas este, zonas turísticas. Eh, bueno, yo los recomiendo que. Ok, yo me imagino Mirad. que cuando se van a bañar aquí la gente es, o sea, es, es, algo, es increíble. Ah, sí. algo increíble. algo increíble. Pues mira, yo una sola, una, una tan sola vez tuve el valor de tocar agua aquí. ¿A qué? Y no, es como que estés tocando agua del freezer. aquí eh, bueno casi llegando a nuestro destino y si sí, la verdad ya se puede apreciar la nieblina y ya cambió bastante eh, drástico el clima está heladito porque ya podemos observar la nieblina detrás de nosotros hemos visto paisajes muy bellos y hermosos que durante el camino veníamos falta todavía unos cuantos kilómetros pero vamos a llegar te les voy a enseñar a ustedes eh, uno de los eh, comercios o emprendimientos que la gente más que todo se dedica aquí eh, cuéntame un poco sobre tu emprendimiento que te dedicas tú en este lugar bueno, nos dedicamos principalmente a vender eh, productos de acerca de mermeladas que son artesanales. Las hacemos. Ándale. Eh, eh, son 100% naturales. Órale. Eh, fruta, nada más y el azúcar. Es eh, algo delicioso, la verdad. Algo delicioso. Me imagino que no solo tiene melocotón, porque aquí a mí me encanta el melocotón, te lo digo. Eh, a ver, qué tipo de variedades podemos encontrar aquí. bueno En la variedad del melocotón tenemos eh, lo que es el melocotón en almíbar, okay. eh, o sea, en miel. Okay. Tenemos jalea de melocotón. Ah, qué rico. Y tenemos vino también. Vino de melocotón. Ah, ¿no? ¿cuál, cuál, ¿cuál es el vino? Um, ¿Vamos por acá? Sí, pero ese no te pone borracho, ¿verdad? Sí, eh, depende. Ah, de verdad. <risa> sí, depende cómo. ¡Ándale! Oh, porque hay, hay gente que lo toma como dietético ok ¿verdad? okay. Hay, ¿Quién si lo toma como para comerse más alegre ok, <ríe> sí, okay. está la variedad del melocotón mira pero algo interesante que me ha llamado la atención a mí ahorita me imagino que este tipo de fruta que ustedes venden aquí ustedes mismos lo han cultivado o sea de aquí de esta tierra de San Ignacio verdad de que alrededor del cantón tenemos las fincas de melocotón ándale o sea que esto es 100% natural todo esto sí, Uy. Es. ¿Y, y los precios más o menos la verdad es que tenemos variedad eh, tenemos melocotón por ejemplo en media eh, a 5 dólares y cinco. tenemos el bote grande a 7 a cuando se lleva bastante producto les hacemos presa ándale, Ajá, ándale, ándale bro pues sí, les invitamos a que vengan a Río Chiquito, estamos ubicados en San Ignacio eh, departamento de Chalatenango la una más alta del Salvador uh. eh, podemos encontrar esta variedad que tenemos acá eh, hay variedad de jaleas, melocotones los vinos, eh, además del melocotón, tenemos vinos de fresa, de café y de Nancy. Ah, ¡Ándale! Aquí tenemos una variedad para que usted pueda venir visitarnos y pueda llevar su recuerdito de... ¿saben señores y señorita? no tienen excusa para no venir aquí en San Ignacio y llevarse una rica y deliciosa fruta o si ustedes quieren preferencia un vino rico y ustedes 100% natural y cultivado aquí en San Ignacio ¿saben? véngase aquí y el que lo puede identificar es el primer puesto, me imagino yo Ay, el primer sí. puesto al que está a la vuelta de la esquina y cáiganle aquí al brother y un burrito como tú, como tú. Que no se sabe ni la U, ni la U Y un burrito como tú, como tú Que no se sabe ni la U, ni la U Como tú, que no se sabe ya nos encontramos aquí en el Cerro Miramundo, donde pues es un lugar muy heladito, muy fresco. Y ahora nos encontramos en la Casa de la Fresa, donde vamos a conocer cómo es el cultivo de la fresa. Cómo es que pues básicamente se dedica esta gente a darle sabor y vida a nuestro paladar. Y qué bien, ¿eh? me siento muy... Muy, muy privilegiado de poder conocer este hermoso y mágico lugar y bueno, la verdad que les comento algo muy interesante este lugar es, es un rincón escondido, un rincón mágico jamás conocido y es que por primera vez a gente como Henry y a mí nos han dado el privilegio de poder grabar todo esto y la verdad, les agradezco mucho miren toda esta belleza de aquí impresionante, ¿eh? perdóneme que me canso mucho, pero es que todo es su vida y todo lo que es su vida tiene que bajar. hipótesis y cipotas, nos trajimos a la mera mera, a la mera patriarcal, y ese nuevo look con ese gorrito, no, usted tira salsa mi niña, bueno bichos, aquí estamos en este columpio, eh, bueno, está súper genial, ¿eh? nunca me subido a ese tipo de columpio, porque o sea, está súper, no, ya, ya me morí, ya, ya me morí, <risa> lugar mágico, precioso, el clima impresionante, o sea, todo este ambiente que se está llevando aquí, es súper cool, o sea, ¿Te ¿Lo recomiendo? Sí, lo recomiendo demasiado. Para venir a liberar el estrés, también, bichos. Así que, ya saben, bichos, es una aventura loca. ¿En qué estás? En la cápsula de Goku. Vos en la cápsula de Goku, yo siento en Jurassic Park. Y eh, bueno, bichos y bichas, ahorita vamos a conocer el cultivo de la fresa, de las personas encargadas de darles ese toque mágico para ese paladar y darles con un exquisito gusto a ver cómo es que cultiva. Y nos encontramos en la casa de la fresa, así que vamos a conocer un poquito. Ya estamos aquí en este lugar muy mágico. Vamos a conocer ahora el proceso de cómo se lleva a cabo esto de la fresa. Estoy muy contento y ensuciado porque por primera vez voy a ver cómo se cultiva la fresa. Yo intenté cultivar fresas, pero no nos resultó. Ahora vamos a conocer la forma correcta y antes de entrar aquí hay que llevar a un proceso de sanitización. Aquí estamos con Don Mario. Don Mario se va a encargar ahorita de sanitizarnos. Explíquenos ahí más o menos para qué es esto Don Mario. Bueno, este proceso se hace con el objetivo de, de evitar la proliferación de hongos ya que al venir del, del exterior y ingresar a esta área. Siempre hay bacterias y hongos que se quieren de diferentes formas. Ok. okay. Eh, lo, lo que hacemos primero es, es, es aplicarle las manitas se desinfecta correctamente okay, con limpio. un sanitizante, aplicamos en la ropa, los zapatos, <risa> pero con esto nosotros tratamos de, de dejar un mensaje para que todas aquellas personas sean conscientes del daño que nos pueden causar si no respetan las normas de higiene. Usar el guante es porque se va a tocar la planta, entonces no se hace directamente con las manos, porque como repito en las manos hay, hay bacterias hay hongos que la, la fruta de la fresa es muy susceptible a este tipo de, de bacterias okay. y como el producto sale de acá para el mercado pues tenemos que darle una buena presentación que el fruto se vea saludable sano y al mismo tiempo que sea para las personas buenas. Ok, qué interesante, eh. O sea, no es necesario que te metas así por así porque, o sea, esto lleva un cuidado y a la vez una desinfección importante para dar una buena calidad de precio. así que vamos a darle ahorita. Démosle, don Mario. Ya me desinfesté aquí varias okay. veces, Desinfectamos la entrada y le voy a pedir al compañero que, que me aplique en los zapatos, en la ropa. Ok, ok para que vean de que Andale. nosotros también hacemos esto. Mi compañero lo hace también todos los días, Él ya sabe que, que esto se tiene que hacer. Esta, aquí estamos ya en lo que es el área propiamente del cultivo. Esta variedad eh, sabrina eh, se le conoce como la reina de la fresa. Este, este es un fruto muy grande, eh, por eso se le conoce de esta manera. Y esta es una variedad de exportación. Esta es traída directamente desde Argentina. Aquí tenemos la variedad cristal. Esta variedad es diferente a esta, la altura de esta anda de 70% y de la sabrina anda de 90%. La, la descripción técnica de este producto en cuanto a su forma es que la sabrina es cónica y la cristal tiene una forma más ovalada, más diferente, ya les voy a mostrar. Esta planta eh, tiene un periodo de, de... todo lo que es todo el cultivo tiene un periodo de siembra desde de, de, de, de, de agosto en agosto se inició. Cabal, el primero de agosto se comenzó a sembrar y se terminó de sembrar el 21 de agosto. Durante todo este periodo, por ser planta madre, tiene alrededor de cuatro meses de preparación. Ella se está preparando con follaje, ingresando coronas, está habiendo un desarrollo fenológico de ella porque ella se está preparando para el fruto. Estas plantas comienzan a dar estolones, con el fin de reproducirse, estolón se refiere a un hijo, yo les voy a mostrar uno, aquí está, ahí lo pueden observar ustedes, eh, así es como ella se reproduce, aquí tenemos otros que ya están pegados, ya este ya comenzó a echar sus raíces, ese lo vamos a poner en un vasito para que él, él eh, eche sus raíces fuertes y después lo, pues, lo vamos a cortar en 15 días y ya tenemos una plantita así. área a observar. Acá ustedes pueden ver que hay bastante fruto tierno, bastante fruto tierno. Esta es parte de la segunda floración que hay lleva. Ya, ya le hemos cortado, le hemos estado cortando hasta 600 libras semanales a todo esto. Pues se, se puede observar la cantidad de fruto que está colgando. Y en esta etapa, esta etapa es súper importante, porque aquí es donde el, el fruto se cuida el fruto se, se le hacen aplicaciones de nutrientes especiales que no tienen nada que ver con los que le voy a aplicar a los que van de inicio esta planta me demanda en este estado bastante calcio, boro, magnesio, zinc, fósforo, potasio y microelementos quelatados nosotros tenemos aquí eh, un plan de manejo orgánico Ese plan de manejo orgánico que nosotros tenemos lo, lo hacemos con productos que compramos en la zona de, de productos europeos que son certificados esta planta en tres semanas eh, perdón en tres sí en tres semanas más o menos todo este frutito que ustedes le están viendo ahí ya va a estar de corte, todo esto aquí nos va a salir una cantidad de, de fruta eh, bastante bonita el cuido que le damos acá es súper súper importante ya esto ya empiezan a crecer aquí los pueden ver ya están madurando aquí tenemos la famosa cristal miren aquí está eh, ella puede ir tomando diferentes formas eh, ya empieza a madurar este fruto ya está de corte eh, el fruto se corta al 70% de maduro este ya está bueno de corte ¿Por qué? Porque este mañana ya lo voy a tener casi rojo todo. Si yo quiero comercializar este fruto no lo debo de cortar maduro totalmente, porque ya él está en su punto para comercializar. Esta es la, la Sabrina, perdón, esta es la Cristal. Wow. Eh, eh, es una, ya esta ya está totalmente madura y es una fruta pues bastante grande. Wow. Es este súper delicioso. Sí, o sea, miren la diferencia, es grande. Wow, o sea, se este es Ok, persona. vamos a darle entonces, vamos a darle. Mm, ¡Qué dulcita! Y le vamos a dar a probar una cris. una sabrina. Sabrina, esta es sabrina, este es cristal. Vamos a ver. Wow. Esto es bien dulcita esta. La sabrina tiene 90 de dulzura. Genéticamente ella es así. Y la cristal un 70. Esta sí. fruta Ajá. es bien usada para postres, mermeladas. Uh -huh. Eh, pasteles y, y es una fruta enorme, Al, algunas eh, con cinco hacemos una libra porque ella es súper grande, esta está aún pequeña, pero hay, hay fruta más grande que esta. Sí, o sea, se nota la diferencia, ¿eh? este es bien dulcita, desde que el momento que la mordí es bien dulcita. Eh, gracias don Mario por bueno, explicarnos la y la verdad que estábamos muy contentos de poder eh, escuchar esta eh, conversación porque a la vieja aprendemos y conocemos okay. y nos educamos nosotros mismos para entender cuánto cuesta sembrar esto, así que los felicito. Muchísimas gracias. Muchísima gracias. Wow, Miren qué belleza, qué impresionante. O sea, todo esto, estas fresas ricas, deliciosas, que deleitan tu paladar. Bueno, bichos, ya salimos de la casa de la presa. Eh, está súper, súper cool, la ¿verdad? O sea, nunca quizás había conocido a fondo el proceso de todo esto. Y qué genial, ¿eh? es que miren, no es lo mismo a comprar las fresas en las calles que a comer las fresas cultivadas. Bien. Recién cortada o sea, no es lo mismo, o sea, ahora estamos aquí listos para conocer Yo sé que ustedes se preguntan hey bicho, ¿pero cuánto valerá o sea, una habitación ahí? ¿Se podrá quedar? Tranquilo, yo sé que aquí tío Mikey les va a explicar Que tengo el gustazo de estar con la señorita allí ¿Cómo se consigue una habitación? Cuéntanos un poco ahí, Annie, porfa Bueno, aquí tenemos disponibles lo que son tres habitaciones eh, Una de ellas con un máximo de seis personas eh, Muy completa Andale. Y también tenemos lo que son cuartos equipados con... Sistema de agua caliente oh. para los fríos que se hacen en este ambiente. Sí. Eh, muy ideal y muy cómodo para que ustedes vengan a disfrutar porque aquí se tiene un contacto con la naturaleza. Eh, sí, o sea, esa es muy bonito. La verdad que tenemos paisajes hermosísimos. La naturaleza, contacto directo, y que o sea, miren, se puede disfrutar. Hasta con licuados de fresa. O sea, yo aprobé los licuados de fresa y están riquísimos. Y para la gente que no son amantes de los fríos también, aquí hay chocolatito caliente, ¿verdad? Sí, y agregar un poquito que los licuados que se hacen aquí son de fresa recién cortada. De fresa orgánica. La fresa que consumen no lleva insecticidas o algo así que es eh, dañino para el medio ambiente, porque también tratamos de eh, mantener esto. Ajá. Es que bien bonito. Aquí, o sea, aquí no tiene excusa. Así que cualquier información para que vengan a este lugar, aquí abajo se la dejo. Muchísimas gracias, Angie, antemano. Te agradezco bastante por la información que nos han brindado. Así que muchachos y muchachas, sigamos disfrutando de esta aventura. Aquí los dejo con unas hermosas tomas épica de este hermoso paraíso este fue el video de esta hermosa semana mis queridos hermanos y hermanas cipotes <risas> y la verdad la pasé muy bien a lo grande y le agradezco mucho a las personas que nos invitaron pues nos recibieron de una manera muy atenta para los que se preguntan cómo se puede llegar a ese lugar aquí abajo les dejo toda la información y los números de contacto para que ustedes lleguen una vuelta por ahí y lo que quieran quedar también y bueno, pasarla a lo grande y a lo grande. así que recordá suscribirte al canal dale like, compartir con todos los que tú quieras y sobre todo nos vemos en la próxima aventura